amigos, bienvenidos a este video por fin ya hemos llegado a Kamloops ¡Eh! <risa> y este es el lugar donde va a estar viviendo mi esposa durante su estancia en, en la universidad de Thompson Rivers University en el piso 10 con eh, vista del es cierto, es con vista del otro lado y pues acompáñenos a ver esta, esta aventura Hola amigos, bienvenidos a este video donde hacemos nuestro viaje de Vancouver hacia Kamloops es momento de que mi esposa llegue a la universidad directamente a la residencia True de Thompson Rivers University y pues en esta ocasión eh, pues estuvimos eh, viajando en autobús tomamos el autobús que sale aproximadamente salió aproximadamente a las ocho y media de la mañana y llegamos aquí a Kamloops alrededor de la una y cuarto Después de que llegamos, eh, estaba ahí la gente de Tru, de la universidad, y nos dio un RAI para poder llegar a, a, a la residencia de Tru. Y pues listo, creo que tuvimos la fortuna de que mi esposa llegó primero que todos, eh, que, que sus otras compañeras, entonces nos tocó grabar, nos va a tocar grabar de, desde cero, como um, que no está editado, para poderlo mostrar sin problema alguno. ¿Cómo es este departamento? Eh, ¿Quieres dar una visita? Bueno, aquí está el baño, por lo que vamos viendo. Este es el baño. Al parecer necesitamos comprar una cortina para que no salpique agua. Pues está amplio, ¿no? No es así como mm -hmm. que mejor, pero... Para atrás, almacén. Ahora falta como una estufita, ¿no? El repri, micro. Aquí está el repri, pero sí tiene razón, no tiene la zona de estufa. Mm. Son simétricos, no tienen nada, Tiene más que espejo, la cama, su espejito, elección. su pele, su mesa de estudio este y es una bien. vista oh. que es que no le no le pide a nada nadie, ¿no? Está sí, se ve chido, para que agarres inspiración mientras estudias. Ay, este está bastante amplia también la, la mesa de estudio sí, está su bote de basura aquí está su televisión habrá que checar si va a tener eh, señal de tele y pues aquí como para colgar la ropa está alto y así se repite con los demás cuartos Sí. y este es el que tentativamente sería para ella para este de aquí sí, es que no veo la letra no se ve la letra pero esto es lo que aquí es donde estudiaría mi esposa su inglés y estudiará <ríe> recursos humanos ya les platicará ella después de más de la escuela Esperemos que les haya gustado este video De cómo es acá en la eh, True Residence Ya Ana les estará mostrando más información en los días siguientes Y de momento sería eso nada más Sí, bueno, esperemos que les guste el video Y los dejamos con esta vista es, eh, Por lo que leí es el área de horticultura y invernaderos, ¿no? E invernaderos de sí, la universidad. El invernadero está del otro lado, pero bueno, se ve muy bonito. Me encanta. <risa> Adiós.